Onti ahora. No. Eh, que no. estás recuerdo aquí. Sí. ¡La puta. Está uno. ¿Por marete marete, eh? Ya estoy chavales Vaca, vaca vaca. Te cambiaste el nombre, ¿no? Con lo que te dije. no lo ves, cabrón. ¿Hola? Ahí, Vamos Hola. esa casa, esa casa. Esa casa, casa, casa, tres. the AR. ¿Escuchas perra? ¿Has dicho perra? Perro, hay gente que lo toma difícil. Eh, sí te escucho, perro. sí, sí. Vale. sí te escucho. No hay Gente arriba ya. Pegándose, eh. Una maldito. Menos mal que has salido tú, eh. Porque he metido C4 a mí mismo, sí, bobo. No, cabrón, me ha quitado la. Me llamo a mí. Bro, escúchame, te doy un consejo, Edu. Créeme esa skin de mierda, bro. Si te vea kilómetros, tío. Y veas como te matan mucho menos, tío. ¡Laura! No, me llamo perro. No, no, yo me llamo perro, no Laura, eh. Ah, estoy. Te lo Hola, ¿y esta fa.? No entiendo. ¿eh? No entiendo nada, Priester Power. Pues es que no entiendo. Hay gente. Bro, no le dan ni mala, ¿eh? una mala eh. Estoy malísimo. no le da. Uh, este es el este. no lo Está abajo, está abajo. Tienes que mirar, tienes que mirar de turo. Tengo que meter tres, parísan. A ti, a uno. Un tiro arriba, un tiro arriba, pedo. Un tiro arriba, sube, por favor. Está un tiro, está muerto, va, muerto, va. Alguien está un tiro otra vez arriba maricón deja de correr hermano que si está muerto deja de correr no te das cuenta ¿Qué o qué bonito. Grande, bien <risa> bien bien hecho <risa> era un bucle ya lo he dado vida, me imagino tenía cuidado con la montaña eh cuidado con la montaña que es un lío Cuidado con este, total para mí. ¿Qué de la montaña de atrás. Ahí está el mal, ¿verdad? Su puta, Madre mía, la zona oh, es... Hay que subir para arriba, eh, chaval. Subiendo para arriba, bajando para abajo, ¿eh? ¿no? Hay que subir para arriba. Por aquí, no. por aquí, no. por aquí. cabrón. Si, bajaron aquí, si, bajaron Bájate, caca, ven, ven, para mí. cagado, Gaby, para mí, ven, para mí. Atrás. Dale, Especialista, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo. ¿Tienes? No puedo. Aquí tengo chicos. ¿Tengo gente aquí? Sí, estoy contigo. Estoy llegando, estoy llegando. ¡Entro, entro, entro! ¿Escuchado? ¿Entrao? ¿Bueno, ¿Cuánto? Por abajo, aquí. ¿Lo he visto? Sí. Están todos ahí no, juntos. De de... Bueno, son balas perdidas, ¿no? No, no, no, no, yo. Estoy debajo. Bueno, ah, que balas perdidas. Okay. Aquí, aquí. Con... ¿Detrás, detrás? Ya, que... aquí. Es ni de aquí, estaba en el internet. He visto, he visto, rápido. estás recuerdos aquí oh muérete no Ahora para morir en el está bien estoy muertísimo porque tengo tres tíos aquí espera espera voy contigo voy contigo estoy bien estoy bien, estoy bien estoy bien estoy bien estoy safe. ahora estoy safe, no os vayáis estoy bien Yo tengo que correr y ya está Mira, Pero de, vosotros, izquierda, ¿vale? de izquierda de izquierda mío abajo mío, bajo mío. Lo apuntan de izquierda, de atrás. Debajo el todo están. Ahí están. No, no están debajo del todo. Están por ahí, están por ahí. Están en segundo. Un <risa> bon tiro, bro. No, me has quitado, ya lo tengo que haber quitado yo, tío Y me puede llevado yo, por lo menos Hay más, chicos, Me he caído Me he caído Me he caído Me apuntan de izquierda Ay, bro, déjame en paz todo ese. ¿Ha batido? Joder, ¿dónde me caído, tío? No, no, no Se tira! Eres un normal. A la izquierda, a la izquierda, tengo un montón. Por ahí puede estar el perro. Uy, no comprar un huevo, eh. Ay, bro, el del río es el que. Eh, no sé te puse a uno es por acá. debajo ya. Está en la tío. Cuando te vienes ahí, me aquí. Sí, tengo dos más al frente. La. la... Me tiro a V. Ah. Pensé que eran del mismo team, bro. No tiene sentido lo que hicieron. ¿En la puerta ya saliendo? está craqueado. batido? Claro que me vas matar, claro que a basura de mierda, asqueroso, me vas a matar nunca en tu vida, no Vale, boy. Aquí más o menos, aquí tienes sí armas, eh. Claro, voy a por eso. Pero sí, no una la clave. clave? No, ya... no tengo nada, no, no tengo nada. Voy, Everybody knows if I want her, then I get it. She gave me that look yeah. she knows she sees some clever... I don't, I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it, so they hate. Everybody oh, wanna good. look, but nobody wanna play. A braken. ...like the crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got her singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm probably getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, so yeah. No, bro, son tres. Es que no entiendo por qué pusieras eso, Edu, mamón. Ahí lo tienes, no, no, lo nada, tienes ahí. No puse, a a un tiro, a un tiro. Bro, era perfecto para puchar. Todos iban a por mí y ustedes disparaban. No entiendo qué, ¿Qué? coño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?